Este archivo contiene menciones de suicidio y cosas relacionadas con salud mental. Entonces, si a ustedes no les gustan esas cosas, pueden perfectamente saltárselo. Ahora sí, esta noche tenemos... ítem SCP-ES-004 Clasificación del objeto Euclid Procedimientos especiales de contención el conjunto de entradas al Área 04A están protegidas por una verja y una alambrada bajo la coartada de tratarse de un coto de casa privado. Dos agentes, vestidos como guardias de seguridad, deben patrullar el perímetro de la alambrada con el fin de evitar que la población civil acceda al interior. El puesto de observación 04 construido en la villa de oculto a 2 kilómetros del área 04A cuenta con un equipo de videovigilancia que graba a tiempo real el estado de las 32 entradas al área 04A. Las imágenes deben ser vigiladas por cuatro agentes en busca de actividad anormal. En caso de producirse algún evento detectable por los habitantes de los alrededores, se debe difundir una coartada acorde con el evento en cuestión mediante el periódico local y rumores entre la población. Ok, este es el final de los procedimientos de contención. Hasta ahora podemos ver que el SCP o parte del SCP es un área, un, un terreno, y nadie debe entrar en este terreno y nada debe salir ni interactuar con la población. Continuemos. Descripción. SCP es 004 es una entidad humanoide de aspecto variable. SCP es 004 habita dentro del área 04A y parece ser incapaz de abandonar esta zona o actuar fuera de ella. Ver anexo 004 diagonal 1. SCP-ES-004 puede controlar parcialmente su aspecto físico, mostrando habitualmente la apariencia de un niño de 7 a 9 años. A través de las interacciones realizadas en los experimentos se ha determinado que SCP-ES-004 presenta cierto retraso mental. Suele estar recubierto de materiales orgánicos en un estado poco elaborado, pelajes, ramas, barro y similares, y pequeños organismos vivos como aves, insectos, roedores y líquenes. scp 004 tiene la capacidad de alterar la realidad dentro del área 04A de manera limitada, pudiendo variar la composición de la materia y afectando notablemente al comportamiento de la fauna y flora de la zona. Durante un periodo aproximado de 50 años, SCP-ES-004 ha modificado el Área 04-A para adaptarla a una serie de tópicos del imaginario infantil y de fábulas populares. Y se ha teorizado que estos escenarios guardan relación con experimentos vitales de SCP-ES-004. Algunos animales que habitan el área tienen la capacidad de hablar y se refieren a SCP-ES-004 como el rey del árbol. SCP-ES-004 parece apreciar la compañía, y mientras que ha expresado en numerosas ocasiones un miedo pavoroso hacia los adultos, parece sentirse cómodo entre niños, y es capaz de recordar a las personas que lo visitan en más de una ocasión. El Área 04-A es una dimensión paralela a nuestro universo que ocupa una extensión geográfica aproximada de unas 15 hectáreas. Hasta la fecha, se han identificado y catalogado 32 entradas al Área 04A. Las entradas están definidas por elementos del terreno, como árboles o rocas, y son invisibles a simple vista. Las entradas se activan, es decir, permiten el paso al Área 04A solo cuando son atravesadas por niños y niñas que no han alcanzado la pubertad, si un adulto las atraviesa no ocurrirá ningún evento anómalo. Se ha hipotetizado, por los resultados de los análisis de campo, que el Área 04A era inicialmente una réplica exacta de la extensión geográfica correspondiente en nuestra dimensión, ya que, por ejemplo, algunos accidentes geográficos de terreno coinciden en ambas realidades. Se desconoce si el área 04A existía antes de contener a SCP es 004 o fue creada por la propia entidad. SCP es 004 suele encontrarse en las coordenadas oculto, oculto, oculto. Norte. Oculto, oculto, oculto. Este, bajo una encina de considerable tamaño. Colgada de una de las ramas del árbol, siempre está presente colgando una soga de esparto, que presenta el desgaste típico de haber pasado años al aire libre. Ok, ese es el final de la sección. Más adelante tenemos informes de exploración. Y hasta ahora sabemos que SCP-ES-004 es algún tipo de anomalía que afecta a la realidad. Y que convirtió un trozo de terreno en una especie de Narnia o Alicia en el País de las Maravillas. Pero en un sentido muy, muy torcido. Aunque todavía no vemos las partes más torcidas de esta historia. Como dije, involucra suicidio. Y como vieron, ya hubo una mención de que el sujeto SCP-ES-004 representa entre comillas retraso mental me imagino que se están refiriendo a el término retraso mental en el sentido como que médico o algo antiguo no pero bueno esa es la historia que tenemos entre manos y se han reportado animales parlantes por eso digo que es alguna especie de narnia retorcida o algo por el estilo pero continuemos para averiguar más informe de exploración 0043 Fecha censurado diagonal censurado diagonal 97. Se ejecuta el protocolo 004 alfa y el sujeto 5, niño, 9 años, equipado con un GPS y una cámara de vídeo integrada en un casco, accede al área 04A a través de la entrada 7. Se ha informado al sujeto sobre las características del área 04 diciéndole que es un espectáculo de circo de animales parlantes. Comienzo de la grabación. El sujeto atraviesa la entrada 22 a las 11.08 horas. Es mediodía dentro del área 04A. El sujeto se dirige a una pequeña zona boscosa. Sobre los troncos de los árboles crecen numerosas vides cargadas de uvas. En el centro se encuentran SCP-ES-004 y un zorro. Alrededor de una mesa grande, preparada con platos y vasos para tres comensales. Hay una gran fuente central llena de racimos de uvas. SCP-ES-004 tiene la apariencia de un niño de unos 7 años, vestido con lo que parecen ser hojas de parra. Al ver al sujeto, se dirigen hacia él. Y aquí hay diálogos. Zorro, has venido, esperábamos un ilustre invitado, y mi rey comenzaba a tener hambre. SCP-ES-004 oh, ¡Hola, amigo! SCP-ES-004 observa expectante al sujeto y con señas y gritos le señala un sitio en el que sentarse a la mesa. Se ordena al sujeto que se siente y se comporte con naturalidad. El zorro acerca al sujeto un plato con uvas. Sujeto Yo, eh... lo siento, señores, pero no me gustan las uvas. Zorro No me digas eso maduras las veo. El zorro gruñe amenazadoramente al sujeto. SCP-ES-004 se muestra nervioso y se interpone entre ambos. SCP-ES-004. Vete, zorro malo. SCP-ES-004 procede entonces a recoger piedras de los alrededores de la mesa y las coloca sobre un plato vacío. Mezcla agua con tierra y la amasa en sus manos hasta formar una masilla que coloca cuidadosamente al lado de los guijarros. Después lo coloca delante del sujeto con una sonrisa. SCP-ES-004 ¡Almóndigas y puré de patatas! Cuando el sujeto vuelve la vista al plato, las piedras y el barro se han transformado en la comida mencionada por scp -ES 004 La escena continúa durante una hora. Se dan instrucciones al sujeto para que salga del área. El resto de la exploración se considera irrelevante. El sujeto sale del área a las 17.48. Fin de la grabación. Ok, esa fue la primera incursión. Por lo que nos había dicho el informe, los adultos no pueden entrar en esta área, así es que la fundación está utilizando niñes para hacer sus investigaciones. ¿Qué podría salir mal, eh? Continuemos. Informe de exploración 0048, fecha, censurado, diagonal, censurado, diagonal 99. Se ejecuta el protocolo 004-Alfa y el sujeto 3, niña, 8 años, equipada con un GPS y una cámara de video integrada en un casco, accede al área 04-A a través de la entrada 22. Se ha informado al sujeto sobre las características del Área 04, diciéndole que es un espectáculo de circo o de animales parlantes, pero se le pide que evite hablar con ellos y que se dirija a las coordenadas en las que suele encontrarse SCP-ES-004. Comienzo de la grabación. El sujeto atraviesa la entrada 22 a las 14.28 horas. En el Área 04 es de noche. Los ciclos de noche y día parecen haber sido alterados por SCP-ES-004, y el cielo está despejado. El suelo está completamente cubierto de luciérnagas. El sujeto expresa disgusto por los insectos y confusión por la oscuridad, pero es animado a seguir hacia adelante. Se hace de día abruptamente. El sujeto llega a la orilla de una pequeña laguna, en la cual se sienta a descansar. Mientras permanece sentada, se acercan a ella dos cigüeñas Con un pañuelo atado en la cabeza Típico del atuendo campesino regional Se produce la siguiente conversación Cigüeña 1 clacacla, ¡Una princesa ha venido a ver al rey! Cigüeña 2 Pero el rey está triste y se ha subido al árbol ¿Vienes a bajarlo, niña? Cigüeña 1 Pero antes tenemos que darle al zorro de beber en el vaso alargado, hermana Cigüeña 2. ¿Crees que puedes bajarlo, princesa? Tras ese intercambio, las cigüeñas se alejan. Se dan indicaciones al sujeto para que reanude la marcha y se dirija al árbol bajo el cual suele estar SCP-ES-004. A 500 metros, el sujeto se encuentra con una fila de hormigas que caminan en su misma dirección. Las hormigas son de un tamaño mucho mayor al habitual, de unos 40 centímetros de largo. Y llevan pequeños atillos de tela sobre sus lomos Se pide al sujeto que se acerque a las hormigas Varias de ellas muestran interés por el sujeto Y aminoran su marcha para hablar con ella Hormiga 1 La princesa llega en el momento adecuado para el banquete del rey Hormiga 2 Pero cuando el rey está subido en el árbol No toca nuestros manjares Tú, tú niña lo podrás bajar Tú niña los probarás el sujeto retrocede ante el avance de las hormigas. Hormiga 3. Si la princesa no come, el rey no come. Todo lo come la cigarra. Hormiga 1. La cigarra toca la guitarra y canta, pero el rey no baja. En ese momento, una hormiga soldado se acerca al grupo de obreras que se habían desviado del camino y las empuja a él de nuevo. Tras el encuentro, se pide al sujeto que se aleje prudencialmente del camino de las hormigas y se dirija rápidamente a su destino. Finalmente, se divisa la encina en el lugar esperado. Se pide al sujeto que se acerque. Cuando está a unos 50 metros, el sujeto comenta que hay algo colgado del árbol. Se le pide que se acerque para examinarlo. A unos pocos metros del objeto, el sujeto grita y se niega a avanzar. Se le pide que enfoque al objeto. Se trata del cuerpo de un varón adulto, de mediana edad, colgado por el cuello de la soga que se encuentra habitualmente en el árbol. Tras 40 minutos, se consigue convencer al sujeto para que se acerque y poder examinar más de cerca el objeto. Se observa que el camino de hormigas, al llegar a las cercanías del objeto, se dispersan a la vez que disminuyen de tamaño hasta alcanzar el de un espécimen habitual. Al acercarse al cuerpo, se observa que no presenta signos de putrefacción. Se pide al sujeto que obtenga una muestra de la ropa del cuerpo con las tijeras que lleva en su equipamiento. Inicialmente se niega, pero lleva a cabo la acción. Mientras guarda la muestra del cuerpo, sufre unos movimientos espasmódicos y comienza a hablar al sujeto. El cuerpo se identifica como scp 004 scp ES-004 Jadeando ¿Dónde? Está No Se insta al sujeto a seguir la conversación Sujeto 3 ¿Qué? SCP 004 Una niña Niña Ah Sujeto 3 ¿Qué, qué hago? SCP-ES-004 Niña Niña M Padre Mi No Ah SCP-ES-004 Deja de moverse Se dan instrucciones al sujeto Para que salga del área El resto de la exploración se considera Irrelevante El sujeto sale del área a las 15.36 Fin de la grabación Ok, esta exploración Ya se puso algo más Turbia No me acuerdo si ya lo había mencionado Pero la fundación se supone que Mantiene encerrados O bajo control a los objetos SCP, y para ello necesita estudiarlos. Y los estudios suelen ser pruebas en algún laboratorio o en donde sea que tienen encerrados a los objetos, en este caso, en su propio terreno autocontenido. Y se supone que la fundación no es cruel, ni sádica, ni malvada, pero sí es algo fría. Y la forma en la que ven la situación es que tienen que hacer... Lo que sea necesario para investigar a los SCPs Y así tener la mejor información para poder mantenerlos bajo control Lo que nos lleva a situaciones en las que utilizan niñas Para investigar algo potencialmente muy peligroso E incluso si no es peligroso físicamente Esta niña definitivamente está traumada para el resto de su vida <risa> Pero bueno lo que nos lleva a que, ok, se supone que la fundación no debe ser cruel, pero uh, vamos a ver, ¿qué estamos haciendo aquí? En fin, hay un anexo. Veamos qué dice. Anexo 004 diagonal 1. Actualización del... Oculto. Diagonal. Oculto. Diagonal 07. Tras el cese de las exploraciones del área 04A... Una serie de eventos anómalos han tenido lugar en los alrededores de las entradas del área. Se cree que estos eventos son un intento de SCP-ES-004 de comunicarse con el mundo exterior, provocado por la falta de, entre comillas, visitantes. Se está considerando la opción de realizar exploraciones programadas para aplacar estos eventos. Debido a la naturaleza no agresiva de dichos eventos y a la facilidad de ocultarlos a la población. Junto con la dificultad de encontrar sujetos para la realización del protocolo 004-alfa, se ha desestimado esta posibilidad. Firma, doctor, oculto, oculto. A continuación, se recogen algunos de los eventos más notables que han tenido lugar. Designación, E003-3. Fecha, oculto, diagonal, oculto, oculto diagonal, 05. Evento. Numerosos roedores aparecen a través de la entrada 12, aunque se mantienen en un grupo compacto en dirección a la villa de Oculto. Al distanciarse unos 30 metros de la entrada, pierden su formación y se dispersan en los alrededores. Uno de los roedores es tomado como muestra y analizado en el laboratorio. No se halla ninguna característica anómala. Designación E003-7 Fecha Oculto Diagonal Oculto diagonal 06 Evento Una bandada de estorninos sale de las entradas 2, 7, 14 y 21 simultáneamente. Se calcula que la bandada está formada por más de 10.000 ejemplares. Los estorninos sobrevuelan la zona durante horas. Se observa que pequeños grupos se dirigen a la villa de Oculto pero se dispersan al alejarse de las entradas. Al cabo de tres horas, se decide enviar un furgón blindado a las zonas para observar la reacción de las aves. Cuando el vehículo se encuentra a unos cientos de metros, las aves se muestran excitadas y se acercan al vehículo, rodeándolo. El furgón permanece aparcado durante horas, sin cambios en el comportamiento de los animales. Al cabo de unos cinco días, las aves se han dispersado completamente. Designación E003-13 Diagonal 13. Fecha Oculto Diagonal Oculto 08 Evento Una figura humanoide emerge de la entrada 7. Está formada completamente por luciérnagas y tiene la construcción de un niño de 5 a 7 años. La figura atraviesa la zona de contención en dirección a la villa de oculto a 300 metros de las primeras casas del pueblo el equipo de contención consigue dispersar los insectos y censurado se encuentran propiedades anómalas en los insectos recogidos hasta la fecha no se han producido más eventos ok este es el final del archivo como mencioné esta entrada fue algo más perturbadora tanto por la mención de suicidio ...como por la utilización de niñes para investigar algo peligroso... ...y que definitivamente les traumó. Pero incluso con eso pues tenemos una historia... ...algo interesante. Como dije hace rato, es una especie de... ...Narnia, país de las maravillas... ...o cuento de hadas retorcido. Y pues no tenemos los datos de origen. No sabemos cómo se originó este SCP. La fundación teoriza que... Tal vez este espacio ya existía y simplemente alguien como que encajó en el criterio para no solo formar parte del espacio, sino como que gobernarlo. O puede ser que una persona que se suicidó de alguna forma haya conseguido la habilidad de doblegar la realidad a su alrededor. No lo sabemos, solo podemos teorizar al respecto. Mi teoría es que el espacio ya existía Porque los animales, que sí son animales modificados del ambiente Pero una vez modificados, los animales parecen comportarse de forma bastante independiente A lo que scp 004 quiere, como cuando el lobo se pone agresivo También parece que los animales tienen su propia agenda Parecen querer que el rey del árbol se la pase teniendo banquetes y jugando y cuando no lo hace buscan personas que intenten convencerlo de comer la comida que los animales le ofrecen y de participar en los banquetes no así que tal vez el espacio en sí o hay algo más oculto en ese espacio que está intentando perpetuar esta fantasía con qué fin no tenemos idea o tal vez estas fantasías eran originarias, o sea, se originaron en la mente de scp 004 Y el espacio reconoció eso y dijo, ok, sí, te gustan los banquetes, te gusta jugar, te gustan las aventuras de fantasía, vamos a hacer eso. Y vamos solo a hacer eso, todo el tiempo, para siempre. Y en algún punto scp 004 ya no quiso participar. Y eso hizo que la situación se complicara porque como vemos las criaturas se ponen algo agresivas cuando no se participa en esta especie de fantasía. Pero bueno, ese fue el lore de este Lunes de Lore. El siguiente archivo que veremos en una o dos semanas porque voy a estar alternando entre SCPs y Brawlhalla hasta que termine con los personajes de Brawlhalla. Y luego vamos a continuar con SCPs y luego... Si me pongo a hablar de algún manga o película o serie, o sea, lore de algo, lo voy a meter aquí en Lunes de Lore. Así que vamos a estar intercalando videos. Tenemos SSPs para rato, entonces voy a estar leyendo SSPs hasta que encuentre otra cosa de la que quiera hablar. Y la traiga en los Lunes de Lore y luego retomamos SSPs y así. Pero bueno, el siguiente archivo se titula Caricias. Ahora sí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 nos vemos la próxima fogata, viajeros.